Hola, ¿qué tal amigos de marketing gastronómico? Estamos con Lola Cerna, la dueña del mítico restaurante El Carambolo. ¿Cómo estás, Lola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntanos un poquito, mira, nos vinimos a dar cuenta que en este evento de, del Cali Expo Show metieron un componente gastronómico que me parece fantástico. ¿Qué les parece a usted? No, nos parece muy bien. Eh. Lo hemos hecho en muchas ocasiones. La idea es como... es un, eh, Evento de ciudad, entonces qué rico que todos los componentes como la gastronomía, la moda, el arte se puedan unir y podamos hacer algo de, que proyecte la ciudad en algo que pueda atraer a turista, es lo que pretendemos. Entonces aquí hemos unido un poco, nos hemos unido con Fenalco a trabajar de la mano y poder sacar todos los sectores de gastronomía a flote para que. Haga un evento especial y nosotros como Granada hicimos un concurso de fotografía urbana y bueno eso nos dio un muy buen resultado sacamos a chicos talentosos a, como a la luz a que puedan mostrar sus trabajos y su profesión y eso también hace una unión de ciudad entonces yo pienso que ha sido beneficioso para toda la ciudad. La audiencia de nosotros son prácticamente emprendedores del tema gastronómico. ¿Cómo podemos hacer para que estos emprendedores, para que, la gente, para que la gente como el FENALCO pueda ayudar y comprometerse un poco con los, con los emprendedores gastronómicos? Pues bueno, FENALCO es una pieza muy importante en la ciudad y para cualquier empresario. Lo que pienso es que hay que es como sentarse en la mesa, buscar como proyectos, como aportes, como apoyos, como eh, eh, ofrecer también ideas y entre juntos poder lograr cosas beneficiosas para todos, que todos ganemos, porque para un emprendedor empezar un negocio es bien duro y ahora hay muchos negocios, pero igual siempre requerimos de la alimentación, entonces pues la idea es que a todos nos vaya bien, entonces se está haciendo un desarrollo y que se haga profesionalmente, con seriedad, y que llegue a unos sectores de todo tipo porque realmente todos necesitamos comer entonces lo que necesitamos es apoyo del gobierno de los estados de la gente generamos mucho empleo también entonces entonces eso es importante. Luego la invitemos a que la gente venga al Cali Scout Show y en su componente gastronómico en lo que va a estar haciendo en lo que va a estar pasando aquí en Granada y en el Peñón. Bueno, yo invito a todos los caleños primero que todo que nos sacudamos un poquito, salgamos a los sectores, veamos lo que está pasando en la ciudad, que demos la bienvenida a todos los turistas que vienen a estos eventos y que hagamos de Cali realmente una feria movimiento que esto realmente nos deja tan inyectados, que nos da muchas vitaminas para continuar en este proceso de, de este trabajo que es bien duro. Muchas gracias Lola. No, a ustedes muchas gracias.